Vallejo. Así que prontamente ya se estará, ¿verdad?, haciendo ese cambio que es algo rutinario porque ya hace varios años que nuestro obispo, Monseñor Fausto Mejía, había cumplido por, por asunto, edad. Por edad, como manda la Como manda católica, el derecho canónico. Que una vez. Que la gente no entiende. Es, es importante aclarar porque hay mucha gente que dice, ¡ay, que Fausto renunció! Ay, ¿qué no, no. Y que por... una vez usted cumple con. Ya por un asunto de edad está llamado a, renunciar, a, renunciar. a presentar Ahora, su renuncia. El siguiente paso es que el Papa acepte la renuncia, que por una serie de razones... Eh, regularmente no es aceptada de inmediato primero porque lo más probable es que Fausto no se tenga te, Fausto no, tenía tres años que había presentado entonces, la renuncia lo más probable es que no se tenga la persona que lo vaya a sustituir no, sea, no se haya hecho y las en elecciones ese momento no se haya, como lo hace la iglesia el derecho canónico pues al, al no tenerlo pues eso hace que pueda extender más ese periodo y se mantenga como obispo pues ya será eh, pasa a ser eh, un eh, señor Fausto eh, quien emérito, desde el 2012 eh, Claro. Fue nuestro obispo, pasa a ser obispo emérito, y nuestra diócesis pasaría a tener dos obispos eméritos. En este caso, Monseñor Moya y, y Monseñor, Monseñor Fausto. Fausto. Y nuestro querido sí. Padre Alfredo de la Cruz, cariñosamente Freddy. Ahora tenemos que acostumbrarnos de a decirle Monseñor, Monseñor Fre sí, eh, Freddy. Monseñor padre Freddy, sí, eh, hijo eh, de nuestra eh, diócesis de San Francisco de Macorís, eh, nacido en Las Gordas, en, en, en la provincia... Eh, María Trinidad Sánchez, en nagua quien fue ese rector de nuestra Universidad Católica Nordestana eh, por varios años y quien entregó esa rectoría en el año 2015 para trasladarse a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Donde pero también esa, esa designación? cuando Falta fue, esa designación cuando, también. Cuando, claro, cuando fue enviado a, a, a ser rector de la Puca Maime, una. Una de las universidades más importantes que tiene el país, pues también se creó Algarabía y eh, todos los vimos como un, una manera, un reconocimiento a su sí, capacidad. El, el, el tema universi Pontificia Universidad es la única universidad que es Pontificia de nuestro país, por lo que la universidad es de la, del episcopado, es decir, pertenece a la iglesia. Entonces, su rector también lo nombra el mismísimo Papa. Y en esta ocasión, pues. Eh, el Papa ha decidido que el Padre Alfredo de la Cruz pasa a ser obispo de nuestra diócesis. Ah. Y me siento orgulloso de ser también ucneano de la universidad, porque ya la Ucne ha dado dos grandes obispos. El primero fue Monseñor Andrés Napoleón, quien por varios años fue eh, director de la pastoral universitaria de la Ucne, quien es ahora obispo de la diócesis de Barahona, y quien fue rector de la nordestana, Padre Alfredo de la Cruz ahora también es obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Así es que el, nuestro ¿verdad? querido padre Freddy ahora como obispo tendrá la responsabilidad y el reto verdad, de continuar pues, pastorando esta diócesis de San Francisco de Macorís y seguir esa labor eh, que definitivamente... Eh, ha fortalecido esta diócesis, fue la presencia del Monseñor Fausto Mejía Bayer, quien también pues le dio continuidad a ese trabajo de Monseñor y que ahora le corresponderá al Padre Freddy por continuar con esa labor pastoral aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís, es lo que esperamos pues siga fortaleciendo, ¿verdad?, esa parte de nuestra iglesia católica. Así que desde aquí nosotros felicitamos a nuestro amigo el Padre Freddy de la Cruz, ya hoy obispo, ya vamos a esperar el los detalles de la ordenación episcopal eh, de la despedida será? y la bienvenida al Padre Freddy ya como obispo ante esta diócesis de aquí de San Francisco de Macorís así que enhorabuena y felicidades al Padre Freddy de la Cruz en Manuel y en otro orden yo quiero pues ya finalmente eh, tal vez debemos dejarlo esta esta, no, esta este comentario para antes de lo del padre Freddy porque podíamos terminar con una agradable noticia como estas no es tan agradable pero sí estamos nosotros en el deber como medio de, de hacernos eco de esta situación y es que yo veía la semana pasada la información que se daban en los medios y es de que alrededor de unos 3.900 personas empleados del estado que están llamados a hacer y a presentar su declaración jurada de bienes, pues todavía no lo han hecho. Actuales y otros que ya salieron no han hecho lo que manda la ley. Es hacer ya estamos esa hablando declaración de cuatro funcionarios. De Entonces, yo entiendo quiénes son esos. Yo diría la, la mayoría, porque estamos hablando de casi 4 mil funcionarios que están llamados. A hacer su declaración jurada que hoy día no lo han hecho esa información la da la nueva cámara okay. de Cuentas, que yo espero que siga insistiendo para claro. que realmente esto esos funcionarios cumple. que la ley manda y que están obligados están en el deber de decirle de decirnos a nosotros pre... mire estos son mis bienes con los que yo entro para que al final de su gestión al frente del, del, de la posición que sea Mi pregunta diga, era... con esto yo salgo de manera que se pueda establecer claro. el antes y después de si realmente usted Dio el uso eh, pulcro y con transparencia a los fondos que tú puedes haber manejado. A los fondos del Estado, en, en Víctor. Posición. Que mi pregunta es la siguiente, Víctor. ¿Qué hacen ahí esos 4.000 funcionarios cuando el presidente Abinader dijo en su toma de posesión que aquel funcionario que no presentara su declaración jurada de bienes iba a ser destituido? Hace tiempo que venció el plazo de ley para ellos presentar la declaración jurada. Ya van a tener un año en los cargos y no han presentado... Dicha declaración jurada de bienes. Estamos hablando de casi 4.000 funcionarios que no han presentado declaración jurada de bienes. ¿Dónde está la comisión de ética? ¿Dónde está ética gubernamental? ¿Dónde está el, el, el señor presidente que no destituye a esta persona? ¿Qué hicieron al principio? Cuando se venció el plazo, ah, destituyeron a 33 personas que no presentaron declaración jurada, que ni se supo quiénes eran, quizá un conseje de una escuela pública, una gente así. Ahora no han destituido a nadie. ¿Por qué? Porque ya no genera opinión pública. Al no generar opinión pública, déjalo ahí cobrando esos 4 mil, que mañana hablamos de eso. Si la nueva Cámara de Cuentas no dice, pues eso sigue ahí. Como generaba opinión pública al principio, ah, el presidente destituyó a los que no han presentado declaración jurada. Entonces, también nos estamos manejando por opinión pública para callar escándalos por, por, por marketing. Señor presidente, no, destituyalo. ¿Cuál es el miedo? Si están ahí, están cobrando, no han hecho declaración jurada, pues están robando. Sáquelo de ahí, no hay, no hay más nada que hacer. Doña Milagro eh, eh, Ortiz Bosch, Comisión de Ética Gubernamental, eh, eh, ¿dónde están sus funciones? ¿Por qué no han presentado declaración jurada? ¿Qué están haciendo con los fondos del Estado? Son gente que si presentan hoy la declaración jurada de bienes, han hecho, ¿Qué han hecho nueve meses? Que, ¿Han robado y ya lavado cuartos? Eh, eh, lo que esperamos, y así debe ser, es que se haga el uso correcto, con transparencia y pulcritud al uso de, de, de los recursos que usted maneja en la, en, la, en la dependencia del Estado que usted se encuentra. O sea, de eso es posible que no tengamos la menor duda. Pero es asunto de ley y un deber de cada funcionario que ley que al asumir un compromiso cuando es designado en cualquier departamento en cualquier agencia del estado es de hacer su declaración jurada porque esto es lo que realmente te va a dar eh, donde tú puedes demostrar que los, que usaste los recursos que manejaste los recursos con cierta transparencia es que usted nada de nada teme usted declarar los bienes que usted tiene cuando entra a hacer una función dentro del estado y cuando usted sale pues son dos cosas presentar su declaración entrando y, y al saliente. finalizar para que realmente quede una muestra de que usted no se enriqueció, que no utilizó esos recursos para beneficio propio. Entonces, es un asunto de ley. No hay razón para que eso no sea así, claro. La única razón es la debilidad que tengamos nosotros en eso, de exigirle a los funcionarios que deben hacer su declaración jurada. Lo que se, lo que se ha exigido siempre y lo que la he establecido, por, en la práctica, no se hace así. No, Entonces, no claro. Las de, de, de, de, de, de, la de lo que nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones en este espacio que las expectativas que se han creado y que se mantienen todavía de que realmente las cosas se pueden hacer son, son muchas, son muchas pero si, si comenzamos a, a, a, a obviar cosas con esta benevolencia a cosas, y per permisividad pues, entonces, es posible nuevo. que se vayan eh, espumando esas expectativas entonces vamos a fortalecer esto que, que en lo que todos hemos creído de que, desde que se inició este, este nuevo es que gobierno el pueblo Víctor ¿no? eh, este es el gobierno yo diría que hasta de la esperanza porque el pueblo claro. acudió a las urnas para salir del partido anterior por corrupto, porque no hacía las cosas bien, escondía y ocultaba las cosas. Entonces, vamos a caer en, en, en lo mismo. Así es. Entonces nosotros, los jóvenes, mi generación, nosotros fuimos a votar tempranito. Mire, de negro andábamos siempre. ¿Se acuerda, Víctor, con las protestas? ¿Por qué? Porque queríamos ese cambio. Entonces, dennos ese cambio que de verdad estamos buscando. Dennos ese cambio que de verdad se quiere que no sea solo un anuncio estamos cambiándonos de verdad denos ese cambio porque si no el chance nada más se le va a cumplir a los cuatro años y entonces habrá que buscar después otra opción porque no podemos permitir que siga pasando lo mismo si esos cuatro mil funcionarios tres mil novecientos algo como dijo víctor no han presentado declaración digan los nombres y sométanlo a la justicia no, no porque que, eso es ilegal no, y, no hay, y, y dice no, la ley no que, que no hay, ni siquiera hay que decir el nombre destituye, destituye a Manuel Tejado ya tú sabes por qué fue destituye <risa> bueno, a fulano ya no presentó declaración yo quiero, yo quiero felicitar ya finalmente a nuestra gente de serenidad comunidad terapéutica que el pasado viernes hizo ahí un evento verdad eh, eh, íntimo entre el personal de, de serenidad para despedir a los médicos pasantes que hay que decir que el Serenidad como centro especializado en salud mental de aquí de San Francisco de Macorís también ya tiene la, el... el, el